Saludos comunidad biocéntrica Hoy el tema que os traigo es la afectividad como la inteligencia biocósmica La propuesta de Rolando Toro sobre la inteligencia afectiva Entonces hablar de afectividad es bastante complejo porque hay muchos autores y cada uno la define de formas distintas Entonces yo me voy a centrar en la, en la definición de Rolando Toro y en las fuentes de las que él bebe eh, Ortega y Gasset un filósofo español nacido en Madrid a finales de 1900 dice que la afectividad abarca las pasiones del ánimo y las principales son amor, odio cariño rabia y otras entonces Rolando basándose en Ortega y Gasset Rolando eh, ah, identifica la afectividad como un estado de afinidad profunda con otros seres que provocan sentimientos diversos. Entonces, si nos vamos a la etimología de la palabra a, afecto, encontramos que afecto es el, es el resultado de algo o alguien que actúa junto a nosotros, y que nos afecta a nivel físico y psíquico provocándonos sentimientos diversos para diferenciar afecto de, de efecto eh, vamos a poner un ejemplo muy claro efecto es algo que si bien ocurre junto a nosotros tiene solo un efecto físico por ejemplo, si yo eh, choco dos, dos Dos, dos artilugios metálicos, los choco, el efecto es una vibración sonora que me afecta físicamente, vibracionalmente me afecta, pero psíquicamente me afecta provocándome unos sentimientos de agradable, de, de, de, de, de disonancia, de susto, de miedo, de placer... ¿Mm? Eh, dependiendo del de estado psíquico, entonces esta es la diferencia: que afecto ¿no? incide en el físico y el psíquico y produce sentimientos diversos. Y el efecto, esencialmente, es, es un efecto. ¡Pum! ¿Mm? Es el efecto. Vamos también a diferenciar las emociones de la afectividad. Las emociones son, eh, tienen una característica momentánea y pasajera que si bien eh, se pueden asociar a sentimientos complejos en el sentido de alegría, de que esa emoción eh, momentánea y pasajera que ocurre en el momento presente de la que y ahora está asociada a sentimientos, por lo tanto estaríamos hablando de un campo emocional complejo, se diferencia de la afectividad no sólo por la perdurabilidad en el tiempo que está asociada al recuerdo y a la memoria, sino también a la conciencia y al campo de la simbología, de los símbolos de la historia de la persona entonces esta es la gran diferencia para Rolando Toro la afectividad es la expresión es una de las expresiones de la identidad eh, y la expresión más excelsa de la identidad eh, en el campo de la afectividad es el amor ¿por qué el amor? ¿por qué el amor? Y uh, basándose, Rolando Toro, en, la, en, la, en sus estudios y en la observación de la vida, Rolando Toro percibió que toda la estructura de la vida tiende a la armonía. Y ese orden cósmico, podríamos decir, que está asociado... A, a, si pudiéramos hablar así, podríamos decir que está asociado tanto en el micro como en el macro, está asociado a la, a la complejidad de sentimientos como son la solidaridad entre las células, entre los sistemas, la colaboración, eh, la armonía en realidad, de todo lo existente. Es ese orden cósmico, que ya los antiguos, en las sagradas escrituras, en los pueblos originarios y, en, y, en, y desde la ancestralidad, se habla de ese orden cósmico que tiene que ver con la sacralidad de la vida a la que muchos autores han llamado amor. Entonces, Rolando Toro propone que cuando a las personas se, se crea un ambiente y unas propuestas nutricias que pueden llevar a la persona a estados regresivos de conciencia, progresivamente, con las propuestas musicales y las propuestas de las consignas, ese regreso al origen paulatino, nos lleva al encuentro del amor como eh, estructura esencial de la vida, como estructura fundamental del orden cósmico, micro, macro, del orden de la vida. Entonces, si se van eh, practicando estos ejercicios, estas propuestas y, esta, y este ambiente, nutricio, eh, que conlleva eh, estados de regresión también, lo que ocurre es que con lo único que nos vamos a encontrar es con la disolución de, de las corazas, de, de todas nuestras, eh, nuestras creencias, nuestra, eh, los valores culturales que han sido eh, inducidos, y lo, con lo único que nos vamos a encontrar es con el amor. Es cierto que hay eh, influencias genéticas que dificultan también la expresión del amor, del de de sentido de, de manada, de comunidad, de Tribu afectiva de cuido de la comunidad y de estar eh, en un ambiente nutricio. Es cierto que hay eh, factores genéticos que influencian, pero sobre todo hay valores eh, culturales de, del sistema ¿no? que estructuran nuestra vida, la vida, la historia de vida de las personas, la estructuran generalmente eh, con la creación de, corajas, de corazas, porque los, eh, los efectos y las acciones que ocurren a nuestro alrededor nos invitan a defendernos a, al miedo. Al, a la desvalorización y, por supuesto, a, a, a todo lo contrario que tiene que ver con la sacralidad de la vida. Entonces, a partir de aquí, todas las propuestas de biodanza eh, son integradoras. Porque nuestra, nuestro objetivo, el objetivo de biodanza, es rescatar al ser que soy, no tanto al quién soy, que también, por supuesto, sino a qué soy, qué soy en realidad. Esta propuesta de Rolando Toro, que afirma que la inteligencia afectiva es la base de todas las inteligencias que estructuran nuestra expresión de la identidad, en nuestro ser en el mundo es una aportación uh, muy significativa um, y es la base de la línea de vivencia que, eh, de biodanza como expresión de la identidad del ser yo en este sentido no solo quiero aportar este, esta eh, esta uh, este recuerdo teórico de las bases fundamentales de biodanza. sino también quiero aportar experiencias que he tenido que, que fundamentan esto. Que fundamento. Entonces, puedo extraer un par que para mí han sido muy significativas. Muy significativas. Entonces, en el campo en el que yo he trabajado siempre ha sido... En el campo social, sobre todo. Entonces, en, en una ocasión estaba trabajando, ya llevaba un tiempo trabajando con, con personas afectadas de enfermedades neurológicas. Es un campo muy interesante donde se aprenden muchísimas cosas. Una de las vivencias que tuve fue, nosotros trabajábamos, en yo trabajaba en un equipo multidisciplinar, de una asociación de personas afectadas, personas afectadas por enfermedades neurológicas y familiares que con, con, con personas afectadas de enfermedades neurológicas. Entonces, primero estuvimos trabajando solamente con los, eh, las personas afectadas de enfermedades neurológicas y algunos monitores porque cuando estamos hablando de trabajar con con sillas de rueda y personas que tienen una, una movilidad muy comprometida, es necesario trabajar con personas que ayuden al movimiento. Y estábamos trabajando pues con los monitores eh, que los llevaban. Entonces, una de las personas que había, un chico eh, que era, tenía, estaba afectado, por una enfermedad neurológica, era una de las personas que tiene ese movimiento muy rígido, muy rígido, absolutamente rígido, y que no tiene capacidad de mover, los, de mover los dedos ni nada, tienen que darle de comer y todo. Entonces él estaba en una silla de ruedas. Era una persona, es una persona, que, que tenía espasmos nerviosos, y en un momento dado, pues, de, de esa rigidez, que no se podía mover, pues podía hacer como un espasmo, ¡pum!, un espasmo así, eh, momentáneo, y si estaba alguien cerca por ahí, pues le podía dar un buen, un buen golpe, o incluso agarrar algo con muchísima fuerza, una fuerza extraordinaria, porque estamos hablando de un espasmo nervioso, y pues arrancarle el pelo incluso. Entonces, sabiendo todo esto, después de observarlos, ¿no? en, en diferentes eh, sesiones, progresivamente, y ver, y ver los efectos, ¿no?, pues uno de los ejercicios que hicimos fue el de acariciamiento de pelo. Entonces, claro, eh, el efecto de la música en las personas es extraordinario. O sea, no hace falta que, que, que hablemos demasiado de esto porque... Bueno, no tiene comparación, no tiene comparación. Entonces, lo que sí que puedo decirte es cómo cambiaban los rostros de las personas y, y, su, y su expresión eh, corporal. Entonces, concretamente hablando de este chico que te cuento, um, la propuesta era acariciamiento de pelo. Entonces, eh, con los monitores siempre... Ellos nunca se acercaban demasiado al, al, al chico, por, justamente por esos espasmos, porque se habían encontrado con situaciones muy peligrosas. Bien, y es algo que teníamos en cuenta. Pero ese día, después de observar durante varias sesiones, yo decidí que ese acariciamiento de pelo íbamos a hacerlo eh, tal y como es la propuesta de biodanza. Entonces pusimos la música, todos los participantes estaban eh, atentos y e hicimos la muestra, hice la muestra con, con, este, con, este, con este chico. Entonces yo me puse, eh, él estaba así y yo me puse eh, arrodillada con la cara, con la cabeza. En, en, esa, en esa postura así y la mesa de su, de su silla de ruedas. Y me puse allá, acaricié sus manos lentamente. Él había visto ya cómo se hacía ese ejercicio, él ya lo había visto. Acaricié sus manos, dejé que, cada, que todos los participantes entraran en su propia vivienda y yo me entregué a la vivencia también eh, bueno, pues invocando las fuerzas superiores para que no pasara nada desagradable por supuesto porque pienso que esto es importante hacerlo también entonces ahí me entregué a la vivencia crecí su mano y la canción duraba casi tres minutos te puedo asegurar que esta persona estuvo, relajó apoyó, mi, apoyó su, su, su tensión, apoyó en mi cabeza y paulatinamente a lo largo de estos casi tres segundos su mano se relajó y llegó a acariciar mi pelo así toscamente pero acarició mi pelo durante unos 20 segundos Después volvió a su rigidez y, y se quedó atrapado ahí sin, atrap sin cogerme los pelos, que era una de las cosas que ya había pasado alguna vez y que de verdad que es tremendo. Se quedó atrapado y pum. Regresó a su, a su movimiento, a su expresión. Y eso lo hizo la música la consigna, el grupo y eso ocurrió no me lo estoy inventando también te puedo contar eh, otro, otra vivencia que tuve con, con un señor que llevaba de un grupo de personas mayores mayores de 70 años un señor que llevaba Cinco años sin salir de casa, casi cinco años sin salir de casa, cuatro y pico, casi cinco años sin salir de casa porque estaba había muerto su esposa cinco años atrás y quedó en un, en un estado de, de depresión muy profunda eh, en la que no sabían manejar los hijos, no sabían manejarlo de ninguna manera y este señor quedó en casa, sin salir de casa, durante casi cinco años y eh, comprometido mucho en su estado físico, por supuesto, aparte de, de un diagnóstico de depresión profunda. Este hombre, por estar sentado, de, estar con una movilidad prácticamente cero y ir de la cama al sillón ¿no? pues se había quedado no en silla de ruedas pero él andaba con dos eh, muletas andaba con dos muletas entonces bueno, hubo una intervención del asistente social y tal y al final llegó al grupo de biodanza de personas mayores de 70 años él el primer día lo acompañaron a la sala eh, dos personas, la acompañaron con sus dos muletas y se sentó ahí Entonces, nosotros lo incluimos en, en, en, en su silla, lo incluimos, hicimos la rueda de relato de vivencia, y cuando fue el movimiento, él dijo, no, yo no puedo moverme. Bueno, entonces, nosotros dijimos, no, no pasa nada, usted quédese en la silla... Aquí y nosotros haremos la rueda primera, la rueda así, así con usted. ¿no? Bueno, después es, lo acompaña después de la rueda lo acompañamos a, a, bueno, a un lugar de la sala en el que no estaba muy apartado, sino que formaba parte. Entonces, las propuestas del caminar, de las coordinaciones, eran incluirlo a él también. Bien, este señor a la segunda sesión. Ese mismo día, el primer día, en la primera sesión, él se puso de pie, hizo la última ronda, la última ronda la hizo con nosotras. Sin, o sea, con las dos muletas, pero de pie y aguantando toda la canción. El segundo día, el segundo día este señor ya, eh, la primera ronda estaba de pie, con las dos muletas, y, bueno, y así progresivamente, y en tres meses, en tres meses, este señor... Había dejado sus muletas y participaba de la sesión entera. Y su vida había dado un giro. Esto no me lo invento. Eh, otro caso que también te puedo contar de una participante joven de una mujer de 35 años, 34-35 años, no me acuerdo muy bien ya, diabética, insulino dependiente. Participando de un, grupo de, biodanza, de un grupo de biodanza semanal, progresivamente fue disminuyendo la dosis de insulina hasta quedar en una dosis muy baja y una sola vez inyectarse al día. Y luego tuvo que dejar el grupo por circunstancias personales y entonces le perdí la vista y no pudimos hacer el seguimiento. Y así te podría contar varias cosas. Entonces, eh, la inteligencia afectiva es una base importantísima de la biodanza. Con todo un campo teórico extraordinario que eh, incide y que da respuesta a a una vivencia de salud integral que incide en el físico, en, en el psíquico y en el trascendente para percibirnos como, como seres completos que somos. Entonces, hoy te traigo esto, hay tantas otras cosas para traer, ¿sí? así que esta es, este es el, el mensaje de hoy. Si te gusta lo que comparto, como lo comparto y te interesan estos temas de, eh, que tienen rela que, relación con el paradigma biocéntrico en el cual ya estamos ¿eh? y vamos a ir consolidando a lo largo de, del tiempo que haga falta pues eh, puedes seguirme por, por mi canal de Telegram t.me barra inclinada Universe Biocentric donde allí comparto información eh, de biodanza y educación biocéntrica de los trabajos que desarrollo pero también información diversa que va ocurriendo en el mundo que tiene que ver con este cambio de paradigma biocéntrico y también te invito a que te des una, un paseo por mi página web eh, que también te voy a poner aquí aquí debajo el, el el nombre porque si te apetece la visites y allí hay hace años que ya llevo trabajando o sea compartiendo con la página web y allí encontrarás muchos trabajos que he ido desarrollando eh, a lo largo de, de bueno, de mi facilitación como integradora biocéntrica y, y también eh, teoría de biodanza y propuestas de educación biocéntrica y así. Entonces te doy muchas gracias. Eh, si le das like al, a, a este vídeo pues me ayudas a que se difunda más eh, por todos los lugares. Y si te suscribes, pues, pues encantada de, de formar parte de esta comunidad que poquito a poco va surgiendo. Muchas gracias por todo y amor y servicio.